Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. El día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo retocar ojeras en tus fotografías, así como estarás viendo por aquí. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer para arreglar las ojeras de nuestra fotografía es separar las frecuencias. Entonces, esto es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice Capas, duplicamos la capa oprimiendo Control-J, Damos doble clic para cambiar el nombre y le decimos que se llame color. Le damos clic derecho y le decimos que se convierta en un objeto inteligente. Una vez sea objeto inteligente, nos vamos a filtro, desenfoque y escogemos el que dice desenfoque gaussiano. Elegimos un valor entre 20 y 30 en donde se pueda ver la cara pero ya no la textura. En este caso un 22%. Y le damos en OK. Lo minimizamos. Volvemos a nuestra capa original, la duplicamos con control J, damos doble clic y le cambiamos el nombre a textura. Ahora lo subimos y a esta capa la tenemos seleccionada y le damos aquí en donde dice imagen y le damos en donde dice aplicar imagen. Ahora estando aquí seleccionamos en capa la que se llame color que fue la que creamos acá, en el modo de fusión le damos en restar, en la escala le damos en 2 y en el desplazamiento le damos en 128 y le damos en ok una vez hayamos dado todo esto le damos aquí y cambiamos el modo de fusión de esta capa le damos en luz lineal ahora seleccionamos nuestras dos capas con shift y oprimimos control G para crear un grupo a este grupo lo llamaremos retoque abrimos para ver las capas que están dentro y encima de esta capa creamos una nueva La cual será del segundo paso El segundo paso será pintar nuestras ojeras Entonces a esta capa la llamamos ojeras Entonces nos acercamos muchísimo Y con la herramienta de cuenta gotas oprimiendo la tecla I Seleccionamos un color por ejemplo acá cercano al ojo Pero que sea vivido Damos B para activar la herramienta de pincel Escogemos un pincel, por ejemplo, difuso Y le bajamos la opacidad, por ejemplo, a un 10% O un 12%, por ejemplo Y empezamos a pintar de a toquecitos Volvemos a seleccionar otro color De esta manera Y volvemos a pintar Y si desactivamos y si activamos nuestra capa veremos el resultado si te parece que quedó muy exagerado podemos bajar la opacidad y listos hemos acabado con esto arreglamos nuestras ojeras bueno como sé que este contenido te fue de mucha utilidad te invito a suscribirte por aquí y a ver mucho más contenido